Buenas, en nuestro despacho de abogados eh, podemos ayudarle para que sus deudas dejen de ser un obstáculo para que pueda seguir emprendiendo su negocio. Observa, ofrecemos un servicio integral de asesoramiento y realización para que pueda someterse a la ley de segunda oportunidad. ¿Qué es la ley de segunda oportunidad? La ley de segunda oportunidad salió en el año 2015, es la ley barra 25. Barra 2015 salió en el año 2015 es una ley que proviene de Europa que eh, procura ayudar a las personas físicas a las personas jurídicas a los autónomos a que eh, en el momento que tengan una carga y un sobreendeudamiento pues podamos tramitarles primero de forma extrajudicial y luego judicial la eliminación de esas deudas qué ventaja tiene esta ley en el momento que usted se somete a esta ley de segunda oportunidad, esos intereses, muchas veces abusivos, que usted está pagando, o esas deudas que puede tener de un arrendamiento, si debe la luz, el agua, el gas, todas esas deudas se puedan eliminar con lo que se llama auto de exoneración. Pero eso sería el final del procedimiento judicial. Primeramente, debemos acudir a un notario. Ese notario nombra a un mediador y el mediador es el que se ocupa en este momento de, de ver y de conciliar todas esas deudas para que usted se quede sin ellas o por lo menos con el 90% de ellas eh, satisfecho. Eh, este procedimiento le puede ayudar muchísimo para que usted siga eh, pues, progresando en la vida y para que no le hayan comido las deudas como nos están comiendo muchos actualmente. Y como le he dicho antes, ¿qué personas se pueden someter a esta ley? Todas. Todas. Nosotros eh, le podemos contar los requisitos necesarios. Tenemos un departamento experto eh, que le puede ayudar y asesorar en todo momento. Por eso, pues rellene nuestro formulario, póngase en contacto con nosotros, llámenos, la primera consulta es gratuita, le podemos asesorar y resolver todas las deudas que tenga en relación a la ley de segunda oportunidad. Es una ley innovadora, buena buena y que estamos ayudando a mucha gente a que viva sin deudas y emprenda su negocio. Muchas gracias.